La hormiga arriera. Ata es un género de hormigas americanas de la subfamilia M. Conforman conforman a las atinas cortadoras de hojas. Ata es uno de los géneros más espectaculares de las atinas, con colonias que pueden exceder el millón de individuos. Son hormigas grandes, con reinas que pueden alcanzar sin incluir sus alas unos 2.5 centímetros de longitud. Estas reinas sirven como alimento humano. Pertenecen a este género cerca de una docena de especies. En Colombia y Panamá este género es conocido como hormiga arriera u hormiga cortadora y como especialidad culinaria. La reina glávida es conocida como hormiga culona u hormiga santandereana. También en México se comen las reinas grávidas de estas hormigas de las especies cepalotes y a mexicana. En México, las reinas y obreras se siguen también nombres variados como arriera, hormiga campestre, hormiga de San Juan, cuatalata, chancharra, chicatana, chicantana, cicatera, cicatera. Chicatera, hibiojoa, os, nakasma, noku, nuku, tepeoani, son popo, itzimzim, La palabra chicatana y sus derivados proviene de la palabra del idioma nahuati tzicati, de itziniti, que se traduce como trasero, y que se traduciría como hormiga. Tantos hombres se deben a localismos y a diferencias raíces de las numerosas lenguas autóctonas y dialectos que en México son cerca de 300. En la selva peruana son conocidas como el nombre de curusui si las obreras o cortadoras y mamaco a las machos alados. En Costa Rica son conocidas como Sompopas, en Honduras, Nicaragua, Guatemala, al igual que en Chiapas, Estado sureño-mexicano, se le llama Sompopo, chicatana, Nocu, y en Estados Unidos se le llama Sompopera. En El Salvador se les conoce como sonpopos de mayo, pues acostumbran a salir en esas fechas. En Cuba existe la especie A. Insularis, que es llamada vivijagua. Este género es denominado hormiga cortadora de hojas o barriera en Ecuador y bachaco en Venezuela. También existe la zona oriental de Bolivia, en los departamentos estados de Santa Cruz, Beni, Pando Cochabamba, donde se le conoce como cepe o cepeculón, y en el norte de La Paz se le conoce como tujo. En Brasil se conoce con los nombres de chauba tanajura, tanajura mantenga. Al macho se le llama bitú. En Paraguay se conoce como yesau. En otros lugares se le llama también hormiga arriera de los palmas y hormiga voladora. En Belice nombran hui La entrada principal puede tener hasta 9 centímetros de ancho. Los nidos son perennes, pueden durar más de 300 años. Como es usual en las hormigas, las ata están divididas en dos grupos de clases so o castas. Están las reproductoras, que son las hormigas fértiles y aladas, machos y reinas. Estas se aparean en el llamado abuelo nupcial, donde la reina resulta preñada y puede originar una nueva colonia por sí sola, de la que será mientras viva la única madre. Y están las obreras, hembras infértiles, que reciben un alto grado de poliformismo con basta cinco castas presentes en una colonia normal, desde las más pequeñas o jardineras hasta las más grandes y cabezonas o soldados. Ellas se encargan del corte de hojas, su acarreo, su masticación, el cultivo de hongos alimenticios, el ácido del nido, el cuidado de la cría, huevos, larvas y ninfas y la protección de la colonia. El vuelo nucial de las atas se da generalmente al comienzo de la época de las lluvias, se sus nidos a colonias cuando termina de llover y en el crepúsculo o en otras especies como ata mexicana y ata trezana justo antes del amanecer. Como ata se alimenta mayormente de un hongo específico que cultivan en un medio de tejidos de hojas masticadas, humedecidas, con saliva y gotitas fecales gracias por tu visita al canal vuelve pronto